Buenas tardes, queridos hermanos, soy la hermana Ariana. hoy día voy a dar mis dos testimonios. Mi primer testimonio es que el día martes una doctora vino a mi casa y le puso dos vacunas en cada abrazo a mi hija y después de eso se quejaba, lloraba, se quejaba de dolor. Y después de la oración, llamé a mi pastor David y le oró. Y después de esa oración, mi hija pudo dormir esta noche, en la noche, pudo dormir tranquila, sin quejarse de dolor. Y al día siguiente amaneció bien, no tenía dolor, jugaba comía normal. Eso fue mi primer testimonio. Y mi segundo testimonio es que el día jueves me cayó en mi pierna agua hervida y me dolía, estaba rojo, tenía ardor, y me dolía, no, me dolía y, y después de la después del almuerzo llamé a mi pastor, a mi pastor David y. Me oró con el pañuelo de mi pastor principal y, y después de eso estuve tranquila, dormí tranquila. Ya no me ardía, no me dolía y eso fue esos fueron mis testimonios. Le doy toda la gloria a, a Dios y gracias pastor David por estar pendiente de nosotros. Gracias.